por el canal 10 de Telenor. Bien, gracias Francis. Y vamos a leer la pregunta del día que el equipo de producción ha preparado para el día de hoy y es, ¿está usted de acuerdo con que el gobierno agregue frutas locales a canastas navideñas para ahorrar gastos? Vamos a repetirla. ¿Está usted de acuerdo que el gobierno agregue frutas locales a canastas navideñas para ahorrar gastos? Pero eh, eh, nunca traen frutas las... Las que da el gobierno nunca traen frutas. No. Las eh, que traen frutas para, son las que son los baúles, las que le dan a los ricos. Correcto. Esas sí traen sus frutas. Vamos a ver si esas vienen manzana, con naranja. su con, whisky, muy Vienen caro. con guayaba, naranja, Exacto. con mango, con aguacate, que es una Exacto. fruta. Exacto, puede ser un. aguacate. Y lechosa, sí. sandía. Quizá la mitad de una sandía. Para, y, que, para que ocupe paso Sí, yo se lo digo. Ya se lo digo. ¿Qué eso es verdad? una ficción sí. eh, de, de, la, de la crisis, porque no, no no hemos asumido realmente con detenimiento que el produ que producto de la crisis debemos de cambiar nuestra forma de consumo y realmente la crisis nos está llevando, aunque usted no lo quiera, nos está llevando a consumir productos locales. ¿Por qué? porque tampoco les rinde el salario, la solidaridad de, de De Norte fue aumentarle la tarifa, de cada tres meses se aumenta, eso es una verdad, desde de que se dejó a, a las anchas que De Norte pro, produjera esa, esa, esa reevaluación cada tres meses, tenemos un, per, un petróleo más barato del mundo que en más de ocho años no ha subido más de 40. Y cuando la verdadera crisis del petróleo subió a ciento y pico de pesos, de dólares, el barril, era que estábamos consumiendo la gasolina al precio que se mantiene hoy, Ito Bisonó llegó ahí y le cambiaron el chip. Sí, estaban operando Lamentablemente, la Lamentablemente, eh, nuestro amigo Ito Bisonó eh, proclamó el fin de la de la planificación de, una, de, una, de un pago de, o de un costo de la gasolina, al cual él no ha podido comprender siquiera. Así es. Bueno, y ya se encuentra con nosotros nuestra compañera Carolina, Carolina. Medina, que se integra al ser Buenos días, Carolina. Buenos días, Yerjan. Buenos días, Francis. Buenos días a todos los ciudadanos, a todas las personas que cada día, pues, nos ven eh, a través de Canal 10 Telenor y de todas las plataformas digitales. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mantenga la sintonía ahí. Así es, gracias Carolina. Miren, a propósito de la pregunta del día, el tema inicial de este programa que ha preparado el equipo de producción es precisamente sobre las frutas dominicanas, ¿verdad? Eh, las frutas locales en la canasta navideña y es que comentarios a favor y en contra eh, desde el pasado fin de semana tras la información de que en diciembre las canastas navideñas a partir de este año tendrán eh, un genuino sabor dominicano. Al anunciar que entre los productos solo tendrán productos criollos, ¿verdad? Como dulces, mangos vanilejos y otras frutas nativas. La novedad fue informada por el director general de presupuesto, José Rijo Presbot, quien destacó el doble propósito de la medida. Por un lado, disminuir los gastos de importación y por otro lado, estimular a los productores locales. Según un, el funcionario, es probable que en diciembre los dominicanos puedan recibir una pequeña canasta con dulce de coco, frutas naturales dominicanas como el mango, el mango vanilejo. ¿Qué te parece esta información, Francis? Eh, repítelo esa. Bueno, eh, va a tener la canasta uh -huh. navideña, que imagino que la del plan social, ¿verdad? Que sí. nunca trae frutas. Eh, creo que deben uh -huh. actualizar a, a José Rijo Prespo, nunca trae frutas sí. eh, por la cuestión del tiempo que pudiera durar almacenada. Pero esa, esas canastas navideñas van a traer mango vanilejo, dulce de coco y otras frutas dominicanas. Por ejemplo, pudiera ser que traiga, en esa época hay naranjas ya. Bueno, no sé. Sí, el, el, el, la época de la naranja es básicamente Noviembre, dañar, diciembre, también. enero, por ahí eh, Unas cuantas naranjas, pues, supongo que guayaba Dos tres aguacate, para la palacera eh, Mango, naturalmente eh, Yo creo que... Dulce de, dulce de coco <risa> <Hobo>. <risa> <risa> Que debo decir Ay, lo que el dulce de coco es muy bueno sí, eh, sí, A veces sí, hay que romper sí. con las tradiciones Miren Cuántas... Predó a mí es una persona con mucho conocimiento sobre interpretación de presupuesto y, y conoce bastante bien la realidad dominicana. Y de verdad es que hemos debido de tener una cultura de consumo propio porque se supone que uno de los fines del Estado Nacional es que se consuma lo nuestro. Recuérdense que nosotros hemos tenido etapas de nuestra vida republicana y democrática y en la inclusión del nuevo régimen neoliberal de aquellos años que se supone habíamos o hemos enterrado para la fecha del 2008, 2009, al 2010. Pero el Estado se vio obligado a, a reinventar la, la economía hacia el gasto público en servicios. Ahora se requiere de que la canasta familiar se reoriente, no solamente para la época navideña con la tradicionalidad, la tradicionalidad de consumo de frutas exóticas, porque son para nosotros exóticas ya que aquí no se dan con frecuencia, aunque hay una producción de manzanas muy limitada por la zona de Constanza y otra de uvas por la zona de Baní y esa zona por allá. ...y que es una uva que es específicamente... Pero en Baní hay uva? Sí, por esa zona, por oh, ahí. No, no sabía. Entonces, en el sur... Oh, nearby, en Ney en En no te perdón. iba a decir porque... Sí, sí, en pero esa es una Pero esa, esa, es muy... esa es una uva especial, no es esa uva grande que No, viene, no, no, sino... porque no es la, la uva de mesa, de consumo. Esta es uva para eh, vino que... A propósito de eso, Francis, para que no se me vaya la idea lo que ellos sí pudieran incluir si quieren apoyar a los productores nacionales es ese vino que es muy bueno, el vino de la uva de neiva es muy bueno, claro. el, eh, yo lo he probado allá sí. y es muy bueno y y da pudieran buen incluirlo de humo porque sí. tiene un contenido de alcohol propio Sí, que, muy bueno. Que es alto. Y como no se tiene el control, como diría el, el, el, el, el chamo, es alto. Yo compré uno en, Mira, en, ahí en Nevis cuando, cuando vinimos a llegar a Barahona. Estaban chéveres. Estaba, estaba chévere, estaban chéveres. ¿sí? Estaban chéveres. Entonces, sí. ciertamente que no es nada eh, del otro mundo, pero sí tendríamos que esperar a que el desenvolvimiento normal de los comercios que tradicionalmente importan las frutas esté... Activado para que lleguen las frutas a tiempo. Mi experiencia en Manzana, en Uva, es vastísima porque fui preparado para ello en, cuando fui y fui gerente de, de, de RH Mejía, la más importante actualmente. En aquella época trabajé con Hello. Pepe González Hijo. A partir de ahí eh, alcanzo la experiencia en, la, en el marketing frutícola y eso me llevó a mí a ser gerente de una compañía de, de importación de frutas. Y quizás llegó a ser la número uno. Bueno, aquí en La Libertad está ubicada RH Mejía, que era en el momento que yo venía de Santiago para quedarme en San Francisco, pero finalmente decidí quedarme en mi área eh, como abogado. Miren una cosa. El país ha debido de tener una planificación incluso de la canasta familiar en, partiendo del plato o de la comida que nosotros vamos a buscar con el propósito de nutrición, con el propósito de reducir eh, eh, la, los químicos, con el propósito de reducir la latería que así se nos había planteado porque estábamos consumiendo y nos hicieron una sociedad un tanto americanizada, como decíamos el día pasado, ya ya, de transculturizada en todo, no solamente en decir, oh, y ¿cómo era la, la, la palabrita de, en pan-English? Spanglish. Spanglish es la palabra. Entonces, nos fueron mordeando y nos fuimos dejando llevar porque somos mordeados a la, a la forma que se nos toque. Es decir, si hablas un tanto cantadito como los boricuas, decíamos el viernes que nosotros tendemos a tener una debilidad en nuestra propia identidad y perdemos hasta la forma de hablar como lo hacemos pues entonces yo creo que ha debido de tener un nutricionista el Estado tiene, debe de tener un nutricionista que implementen cuál sería la comida, el plato diario, así como nosotros reconocemos que la bandera nacional es arroz, habichuela y carne, y una ensaladita verde con un aguacate, que no está mal. Si esa es la que nosotros debemos de seguir implementando, o si debemos variar para ir consumiendo lo nuestro, y darle más carácter al consumo local, perdiendo de vista las importaciones, las que traen las compañías importadoras que tienden a ser un estilo de, de producto con un alto contenido químico en el sentido latas preservante todo eso entonces con respecto a la fruta tenemos que saber hasta dónde es que Presbó está indicando porque quizás no haya los dólares para comprar para comprar fuera o que no esté dada las condiciones para traer o importar las frutas ...tradicionales o las frutas exóticas al país. Eso es una pregunta que yo me hago. Ahora, de querer implementar que sean frutas consumidas, frutas dominicanas... ...creo que no tenemos el tiempo y tendríamos que contar con las frutas... ...en una estación de invierno que quizás no todas están. Entonces, eso es lo que a mí me, me llama la atención, como nosotros planificarlo, pero eso va a depender del mercado y del consumo, porque aquí le voy a decir algo, aquí hay gente que trae su cosa de Miami claro. sí, aquí hay gente que trae y no le falta nada de Miami ¿eh? sí. Bueno. Bien. El... miren, con relación a eso eh, pudiera <coughs> parecer eh, interesante esta medida pero no para diciembre, para eh, diciembre. O sea, debe ser, debe ser parte de, de la estrategia de gobierno de Luis Abinader, eh, apoyar el, al, a los productores nacionales. De hecho, anteriormente, y esto sí hay que decirlo, eh, los fanáticos se van a, a molestar con esto, anteriormente la mayoría de los productos que se consumían en la República Dominicana, especialmente en los hoteles, eran importados. Ya más del 80%, y eso usted lo puede investigar, búsquelo donde usted quiera y lo va a encontrar. Más del 80% de los productos que se consumen en los hoteles, por ejemplo, en la parte turística, es eh, producida en República Dominicana por productores nacionales. Entonces, se ha apoyado al, al productor nacional. Ya lo vimos con la, con, por ejemplo, con la parte de, de ojalá pudiera llamarnos Darío Leaga. ¿verdad? Que, que maneja muy bien este tema de, del apoyo que recibieron ellos eh, como sector con, con el gobierno pasado. Pero decir que van a dar frutas, que se van a repartir frutas dominicanas en, en la época de navideña es un soberano disparate, porque lo primero es que hay que entender la parte cultural. O sea, la parte cultural usted no, va, no va a poder romper con eso de, de, de ahora para ahorita. La gente, la gente come mango cuando quiere, a cada rato. Claro, la gente come man, eh, eh, naranja y guayaba cuando quiere. Ahora, la manzana, independientemente de que ya están eh, en, los, en los supermercados, igual que la uva y, y los coquitos y todo eso, aunque ya están siempre en los supermercados, que usted lo puede consumir cuando usted quiera, pero ya en diciembre tienen una connotación diferente. Y por tanto, no es verdad que tú le vas a quitar eh, l, eh, ese colorido que tiene la Navidad, no es verdad que se lo vas a quitar. Si tú quieres apoyar a, al productor nacional, vas a, debes crear otra otra estrategia. Por ejemplo, ya yo lo decía, sí puede ser que para las actividades, por ejemplo, eh, tanto gubernamentales, eh, los encuentros y eso, o como para la propia canasta que se entrega, que entrega el plan social, pueden incluir, en vez de ese ron malísimo, por cierto, un ron ahí que no se sabe de qué marca es, parece que, parece que anteriormente era de algún funcionario esa marca y le compraban a él. Eh, de las cosas que se dan en la República Dominicana. Pero con relación al vino de Neiva, que es un vino muy bueno, muy bueno, pudiera incluirse ahí y eh, promover así el desarrollo industrial de este producto en Neiva, y entonces incluirlo dentro de la, de, la, de esa caja navideña que se, se entrega. Pero eh, realmente. No sé eh, a, a qué viene todo esto también, porque Prespo sabe que no se dan frutas en ninguna, en ninguna caja navideña, porque esa caja duran tiempo almacenada y luego entonces comienzan a ser repartidas. No es verdad que se entregan frutas. Yo, yo creo lo, que él percibe que las importaciones serán menos este año. Naturalmente. Quizás por la falta de dólares, quizás porque la producción en Estados Unidos, California y esos lugares... Eh, sea menos y tengan comprometida para el mercado de ellos porque sí. hay una asociación de productores de USA y ya para diciembre conseguir en Chile las manzanas y uvas de Chile que son muy buenas compiten con las americanas que ya no es el tiempo de, de invierno para Chile Chile es en mayo y esa zona es en el momento cuando la estación es contrario aquí. Cuando somos verano, allá es invierno. Sí. Entonces, Chile tiene un compromiso con Medio Oriente, que son los grandes compradores de la manzana y la uva. Y es posible que la importación Dominic hacia República Dominicana sea solamente por atmósfera controlada, que son las frutas que ellos guardan, le suspenden el, el, la vida, para poderla tener más tiempo, es el almacenaje de venta. Puede que se consigan desde Chile, pero en atmósfera controlada, no la fruta fresca desde el momento, pero tienen la misma calidad crujiente y todo eso. Lo único que tienden a llegar, ustedes han comido una manzana que es fofa en diciembre, sí, sí. es que llegan, son de atmósfera controlada, no son de producción reciente. Entonces, es muy probable que hayan factores económicos, porque de lo que él habla es de la economía, y normalmente el Estado lo compra aquí, lo cara al importador que la trae. Sí, pero la pregunta es, es José Río Prespo... Vaya a una casa y decirle ustedes me tienen que consumir mango. Eso no va a pasar. No no no. Eso no va a pasar. Es que es que, es que, que la use, cultura que tú use... no puede romper con, con un asunto cultural. Como tiene que, que ausentarse. Que tú eres el gobierno y tú dices lo que se va a hacer. No. no. Ya, ya, ya. Tiene que ausentarse sí. la fruta exótica sí. del mercado. Porque sí. la gente aunque no tenga cuatro, va y compra por lo menos dos manzanas. Claro, y una la libre gente va. No no, la gente está viendo muchísimos romos? mire muchachos ¿Cómo ¿Cómo? la gente está viendo muchísimos rojos y la cerveza que estaban en los supermercados aunque hay menos naturalmente por la cuestión de de, de, de lo okay. que está sucediendo pero hay ahí están las fruta están ahí en los supermercados por lo que te digo el importador tradicional está trayendo su fruta ahora vamos a ver si las cantidades del, del importador tradicional no se van a ver en diciembre producto de los factores económicos y de las limitantes que tiene producto de la pandemia eso es lo que yo me pongo a pensar pero como decíamos antes, ¿debe tener el Estado un nutricionista? ¿Debe evaluar el Estado conjuntamente con su política de inversión hacia el campo, hacer que el productor sea el verdadero suplidor del 90 o 100% de lo que nosotros consumimos? Sí. D dile al dominicano que eh, eh, eh, Nochebuena sin puerco asado. El que puede comprarlo. La pero es la lo tradición, compra, es la, gente la tradición. Lo compra. La yo gente lo mira, a mí muchacho. me gusta eso, yo no como eso. Y pero la gente lo compra, y lo tiene ahí, ¿para qué? Pero, pero yo creo que nosotros debemos de ver la intención no de fondo, fondo que, que ahí, creo que es buena. Eh, lo que hay que ver es qué tan factible y lógica sea en el momento. La intención es en sí, eh, la veo positiva, el hecho de buscar, eh, querer apoyar a los productores nacionales y que se impulse y que, la, que se motive desde el gobierno a que se consuma lo nuestro. Pero tenemos realidades, como tú decías, en las canastas navideñas aquí nunca se ha dado fruta, me parece que en algún momento se daban pasas Tal vez una bandejita de pasas sí, no, Y el coquito no me parece sí, lo, que eh... es Las frutas eh, eh, no se colocan porque se dan. Pero cuando hablamos sí. de fruta Hablamos de manzana, sí. hablamos de uva Que Pero son sí, las en más algún tradicionales En las cajas En las manzanas sobre todo Las manzanas. En eh, los baúles Exacto, porque yo tengo mucho tiempo Que no veo en una caja de esas de navidad Manzana, creo que sería un lujo a quienes le llegan, que generalmente son a las que son a las canastas más preparadas ya para los funcionarios y demás. Otro elemento, la demanda en caso de, ¿tiene el país la capacidad de dar eh, respuesta a la cantidad de cajas que se entregan a través del plan social? Por ejemplo, él cita Mango Vanilejo. O sea, la cantidad de cajas que se dan en diciembre de Navidad. Tendrían la capacidad para dar, no sé si era modo de ejemplo que lo hacía. No conocemos la logística, eh, solamente se ha planteado la idea a través de los medios. Ahora bien, vi mucha gente, eh, al menos en las redes sociales, eh, que hacía comentarios negativos, despectivos, en torno a que... que por qué iban a dar este tipo de frutas en Navidad y lo demás. Pero tampoco no, no le dan ninguna otra O sea, ¿qué de malo tiene que en caso de si se pudiera? Porque no lo veo factible por el tiempo, por la temporada y por la demanda Que conllevaría eh, llevar en las cajas de Navidad eh, una cantidad de frutas Por ejemplo, o sea, él dice eh, dulce de coco, frutas naturales dominicanas Cuando hablamos de frutas naturales estamos hablando de mango, de guineo, de aguacate lechosa. De naranja, de eh, lechosa, o de, sea De sandía como que, que antes... La sandía dura como un mes más o menos si no se tapa. ¿Y eh, lo que pesa una sandía? Y, y melón. Se, se melones. llena. Mel... Sí. Ah, un melón. Pues, sí. melón ahí. O sea, la idea en sí es como que el momento, como que no es el propio eh. Por ejemplo, eh, <risa> hay guayaba. otras temporadas en que se dan llevan las canastas. Sería buenísimo. La que guayaba nosotros... viene siendo como la pera de aquí. <risa> pero, frank, sí, pero madura. Sí, sí. La madura madura, ok, ahí sí entonces como que, que la idea no se ve factible en el momento y por todos estos elementos que he citado lo que no me gustó ver fue a muchos ciudadanos eh, tirando por el piso esta iniciativa porque eso es lo que pasa cuando buscamos o se presentan proyectos a veces para apoyar las cosas nuestras eh, no, se, no se recibe ese apoyo de, de los dominicanos que el refrán cada día lo asumo mal, que es como quiere malo entonces, sí, como quieres malo. Mira, estaba buscando el dato, tratando de tenerlo más actualizado, pero la última información que veo aquí, que es del Diario Libre, para el 2015, escuchen este dato, la mayoría de importaciones de uvas y manzanas y peras, que dicen made en Estados Unidos, o sea, eh, traídas de Estados Unidos, el 77% y el 95% de esas frutas llegan del exterior de Estados Unidos. ¿Qué interesante sería que se pueda ya planificar eh, con tiempo, que se crea una logística para que el año que viene e impulsar a nuestros productores locales para que sí se pueda distribuir y que puedan llegar por lo menos las manzanas porque son productos un tanto costosos a las familias dominicanas pero de ahora para ahorita y como que todas esas cosas que ya conocemos no va a ser posible Mira, vamos a ponerse un poquito más fácil a Presbo, ¿verdad? Si él realmente quiere apoyar a los productores nacionales Ahí él tiene, que aunque ahora no está presencial, pero que va a volver presencial, por ejemplo, el próximo año es posible que, va, que las escuelas estén a los estudiantes de manera presencial. Ahí es donde tú tienes que incluir una dieta que incluya frutas, ¿entiendes? Ahí es donde tú tienes que incluirla, por ejemplo, y naturalmente promover dentro de las cadenas hoteleras y de las propias actividades de, de, del gobierno que cuando vayan a comer, por ejemplo, entonces consuman lo nuestro. Totalmente. Consuma lo nuestro. Por ejemplo, eh, y ojalá pudiera un nutricionista eh, un nutricionista comunicarse con nosotros. Si, por ejemplo, en una escuela tú tienes eh, 500 es que, estudiantes, tú es puedes poner a eso, esos estudiantes de a desayunarse de la... con fruta, o tú puedes poner esos estudiantes a merendar con fruta, no con el, el, el, el agua. El de, agua eh, tenemos una llamadita esa. ayer, es una cultura eh, terrible, o sea, en el tema alimenticio. Pero hay nosotros que llevarlo. Entonces, tú no puedes la romper llamada. una. Buenos cultura. días. Buenos días. Buen día, Adelante. caballero. Sí. Quiero, más, quiero hablar con el más adulto de ustedes tres. ¿Cómo es? Con el más adulto <ríe> de ustedes ah, tres. Ah, no, no me lo haya, Enfócalo. <ríe> Mira, yo voy a cambiar de tema porque prendí la televisión ahora, amigo, pero yo quiero que el licenciado en leyes ah, bueno, me, te... dé una, me comente ¿Sí? esta llamada. ¿Usted cree que esas dos señoras que pusieron para la justicia no que encontrarán paredes con que ellas rebotarán y no se atreverán a entrarle? Porque no recuérdate que en el gobierno de Polito Mejía, al Pepe Golco ese, le dieron una tarjeta y de burla dijo que no compró el país porque no se lo vendían. Y lo querían en la justicia y el culto lo impedía. Más de buen día. Bueno, yo creo que esta etapa de la vida funesta de la República Dominicana no será posible. Porque, producto de lo que se aspiraba, el pueblo le dio a a, a Danilo y a su grupo un mensaje. Y más dinero del que se usó, que él mismo lo admitió que nunca antes se había utilizado. Yo lo sabía porque lo decía a cada momento. Que han sido de los candidatos, tanto él como su candidato, Entendido. eran los más caros de este pa del mundo, de este país, del mundo y de este país. Entonces, no creo que en esta etapa de la vida eh, republicana y con el cambio que ha habido Abrupto para algunos que creían que no iban a salir y que eran paredes, como usted dice, cede. Eh, será responsabilidad de ellas el que las paredes sean destruidas porque el muro de Berlín fue derribado. No sabemos si aquí hay un muro de, Ber hay, haya muro de Berlín, pero sé que tengo toda la fe y confianza en esas dos mujeres, en el sistema de justicia dominicano, aunque hayan debilidades. Mira. Con respecto a la... A, por eso yo decía, tomando en cuenta la realidad del mercado, es la que debe de existir primero para que haya una planificación prudente o real para el consumo. Aquí no hay una planificación de consumo. Quizá Presbó está tratando de crear un nuevo esquema de consumo en los dominicanos, pero lo está haciendo él. Y esto debe ser con un market, con un marketing de, de, de, del proyecto, si es lo que busca darle valor al, a las frutas dominicanas, a las frutas criollas, tropicales, y, que, y quizás decirnos a nosotros también cómo es, mira, tú eres, tú vives en una isla, aprendamos a consumir lo que nos da el mar, las costas, porque no vivimos como isla. Vivimos como un mini continente, como si estuviéramos en, en, en, eh, en lo más eh, profundo de la riqueza, porque somos consumidores muy caros también. Sí. Aquí hay mucha sí. gente que, que prefiere dar 300 y pico de pesos por un queso que es el que consumen diariamente. Ahora, tú hablabas cuando yo salí a buscar los lentes al carro, Me mencionaste a nuestro amigo eh, Darío le haga sobre las bondades del de, plan de, que hizo el gobierno en aquel momento. Pero tú viste si el queso, el consumidor lo pudo adquirir a menor precio. Eso pensé no cuando él... El... Es decir, a ver, hay que que, no, porque hay, incluso hay que yo le tengo que pagar a Darío cada vez que quiero una libra de queso, lo mismo que pagué en marzo, en abril y en todo. No, no pero yo no me refería a, a, al momento de la pandemia, cuando estaba... Bueno, lo yo que me pasa, pasa es que estamos en una ejemplo, etapa algunas facilidades que hubo para ellos anteriormente. Pero eh, era para no para evitar que su sector se fuera a la quiebra. No, pero no, no en pandemia. Yo estoy hablando de tiempos anteriores. Ojalá que... Bueno, pero eh, eh, recuérdate que... en ¿verdad? Atención Darío si pudiera época, llamarlo, por favor. ¿En qué época fue que Darío eh, tuvimos una interacción con él? ¿Marzo, que estaba junio, eso fue Eso fue marzo, en pandemia. Eh, a lo que yo me pandemia. estoy refiriendo es anteriormente, que a ellos le dieron bueno, eh, unas facilidades Pero para, esas facilidades nunca se las han traducido yo, sí, al consumo. Que dice, o sea, es que estoy peleando con él Sí. Aquí es más caro comprar un pescado, un marisco es Que comprarse una libre queso, señores Te voy a decir algo El queso holandés, ¿por qué se consume? Estamos hablando del Guda Que es un asunto de mercado Esto se trata de un asunto de mercado Ahora, para planificar el mercado desde el Estado Para que haya un consumo Y se rebrote el consumo criollo Tiene que haber una política de Estado Más, más allá de la visión que tenga Presbó claro, Vamos moverlo, a hacer esta llamada lo Buenos días Buenos días. Adelante, dama. ¿Cómo están? Muy bien. bien. Muy buenos días para los tres. Se ven hermosos. Me encanta su programa. Muchas gracias. Pero ahora voy a tener que verlo solo hasta las nueve, porque hoy empiezan la clase en la televisión. Ah. <risa> ah, sí. ah usted ah, ma es maestra. Sí. Ay, maestra, qué bueno. Que bueno. hoy inicia la capacitación. Háblenos un poquito, una pequeña sí. orientación o información sobre la logística o la temática a través de la televisión pero, de, de las pero clases. Pero ella, ella llamó porque se motivó por el tema. Quiero que ah, me dé las dos. Se tres, los dos. Se fue. ¿Aló? Bueno, Ay, por sí. el momento lo que sé de las clases es un anuncio que vi que va a ser por los canales de Telemicro y pusieron unos horarios de 9 a 12, de, de 3 a 6, y hay diferentes canales de radio y televisión, todos del grupo telemicro ¿Y, y la del televisor nacional, el canal 4? Esa no, no, es porque lo que anunciaron, el anuncio que yo vi fue de telemicro si hay en el 4, yo supongo que otro anuncio que lo van a dar, porque otro canal. ¿Usted está preparada hoy para ir a recibir el entrenamiento de la docencia virtual? que voy a ver de qué se va a tratar hay que ver hay que ver cuando inicie y yo tengo mi equipo desde hace mucho estaba maestra primer, dígame. Eh, le han dicho a ustedes que esa esa capacitación va a estar colgada en alguna plataforma para que ustedes puedan en el caso de poder buscarla en cualquier momento eh, hasta ahora no, te, yo yo misma de, Ford, de particular no tengo ninguna información de ese tipo yo supongo que hay autoridades aquí ...que tienen la información y deberían de llamar y de enterar porque hay muchos maestros que están todavía... Vamos a ...que con no María saben Sampos. lo que va a pasar hoy. Sí, bueno. eh, porque realmente así se complica, eh, como dicen en el campo, se complica la cabulla... Porque eso es, eso es aprendizaje eh, sincrónico, o sea, si tú no estás ahí en el momento, te lo exacto, perdiste, entonces eso había que, que colgarlo en alguna plataforma y, para que el, el maestro pueda yo acceder. Yo supongo que hoy, con, hoy, hoy van a dar las orientaciones, porque eso, eso es parte de, del proceso, yo supongo orientarlo okay. para saber qué es lo que vamos a hacer. Pero okay. siento maestra que no tiene una información oficial usted, como que siento desinformación, o sea, como que usted vio el anuncio fue. Día, día el anuncio que supongo que es lo que ha visto todo el mundo porque nosotros estamos en, en grupos y yo veo que en los grupos de, de WhatsApp que tenemos los maestros de los diferentes centros. Maestros que conozco de otros centros tampoco tienen información Pero no, le, no le ha llegado Totalmente algún comunicado. No. Maestra, ¿Cómo? ¿no le ha llegado algún comunicado a usted como, como maestra a través de, de no, los grupos de... Nada? No, a mí no, y no creo que le haya llegado a nadie, eh, lo que sabemos porque incluso las personas que son eh, que están preparadas para, para darnos la clase a nosotros Ayer todavía ni ellos sabían lo que iba a pasar. ¡Qué fuerte! ¿Sí, bueno. Muchísimas gracias. Pues gracias por no, la, dígame. Decirle, Carolina, también, que realmente, como franciscita ya me fue también por lo del tema. Ah, mira. Que ah, yo sí. no sé si ustedes saben que en esta zona existe el vino de cacao. ¿El qué? El vino de cacao. Ah, sí, cierto. Ah, sí, Entonces, y de maíz. Eso también se puede incluir. Claro. Sí. Y el chocolate. Sería una buena idea incorporar productos por regiones. Sí, por es ejemplo, correcto. a esta zona, eh, abastecerse de este vino de cacao bueno. y así te ayuda a la producción. Exacto. Excelente, excelente iniciativa. Y admito que se me pasó esa, porque es verdad. Por sí. ejemplo, en la zona, de, en los campos, especialmente. En nombre del Aguacate, dulce, donde, donde está porque, la proyección de. De, de, de la zona de amortiguamiento ¿Tú sabes que se por empezó qué? a trabajar porque con en mi eso. comunidad nunca se hizo eso donde ah, se sí hacía el naranjo dulce y en Brasil eh, en los bracitos lo bracito, eh, eh, un vino de cacao y sí. un vino también que se hacía de maíz muy bueno, bueno. chocolate orgánico se hace vino de arroz pero interesantísima pero bueno. la propuesta de la mira, maestra de que mira, sea por zona que, mira cómo es que viven los, los burgueses sí. mira mira Miren, mira, mira eso. Mira, mira que cedo. Eso es lo que dice que se estaba comiendo. ¿Quién Ayer. Ese. Ve. Sí, tiene que ¿Quién es ese? Amado. amado, seguro? No, ese, ese es Cucho. Ah, Cucho, <risa> no Cucho de ahí el capacito. Saludos para él. Pasar. Pero ahí hay un bochinche ahí, No, no, no. no juntanera de ya gente. Es. Ahí, ya. ya yo desistí de hablar del tema de Cucho. Cucho. que se un gente junto ahí. Miren, enfóqueme aquí. Lo mandé también a la tablet. Nuestro amigo Marcos. Que también el maestro nos mandó aquí este horario de capacitaciones. Lo tengo aquí. Miren, eh, me lo acaban de enviar. Eh, ¿Qué público más activo tenemos nosotros? Eh? Gracias a mi amigo Marco. Dice, miren, ah, lunes bien. 28 al sábado 31 de... Ahí está. Eh, dice ahí, Telemicro, Canal 5, de 9 a 12. Y luego, entonces, de 3 a 6 de la tarde. Es decir, van a hacer 3 horas de capacitación, ¿verdad? Eh, en horario diferente. Luego, Telecentro, Canal 13. De 9 a 12. Y de 3 a 6 de la tarde. Eh, aquí dice Digital King. Ah, pero ven acá. ¿Y lo, y lo demás canales? No, lo que pasa es que tú sabes que a. Sí. No, pero, a pero tele, a momentito. Telemicro, a Telemicro Ahí. lo condenaron a 6 millones de dólares. Y tiene que ayudar. Son claro, pero mira, Si ustedes se dan cuenta, sí. esos canales son de una misma... O sea, ahí debió estar ahí también el Colorvisión. Y debió no estar sé por qué el 4. El debió, Canal el cuatro, Me gustaría saber nor, por qué no. Pero acá. Sí, no. Pero bueno, ahí están los horarios. Eh, lo que me preocupa es por qué un, un canal en específico. Ya bueno, son arena tiene de otro la costal. cobertura nacional, sí. digital y todo eso. Ah, qué bien. Y, y con la visión no, y Telenor y no. Y Telenor. Bien, vamos nosotros a seguir y vamos a presentar las sí. principales, las noticias de mayor relevancia a nivel nacional e internacional. Y es que tenemos la primera, Abinader Reitera, Ay. cero tolerancia contra corrupción, escuchen esto, el presidente Ay, sí, Luis Joe. Abinader reitera, cero torre, ser. bueno, tenemos esta, David Collado, las habitaciones de los hoteles del interior, habilitadas para este fin de semana, están llenas, Nos dimos dice cuenta. el ministro de turismo. Nos dimos cuenta, David, Bueno. Te voy seguimos. a presentar un videíto ahorita. Juan Soto es nombrado jugador del año de los nacionales. Eso no es de deporte. Ahí está, sí. Eh, esta información, Luis Abinader reitera, tendrá cero tolerancia contra corrupción tras suspensión de empleado de salud pública. Pero no han dicho el nombre. Yo vi el no, nombre ya, por ya, ahí. Ya apareció. Sí. El PLD dice jueces de la Junta Central Electoral deben ser escogidos con el consenso de todos los sectores. De quinta categoría. Ahora, tú sabes que cuando venía hacia acá, sí. hacia acá. Salud. Espera, leyendo la. la salud escolares. Pública reporta sí. dos muertes por coronavirus y 429 casos nuevos. Wow. La DNCD ocupa más de 5 kilos de cocaína en aeropuerto del Cibao y arrestan a dos personas. El mundo alcanza 32,7 millones de casos del COVID y supera los 990 mil muertos. Seguimos. Preocupa el uso de vacunas experimentales en China. Seguimos. Medidas cautelares impuestas a adolescentes que se le atribuye el autosecuestrarse en Villa Tapia falta el 45% de los funcionarios de la actual y pasada gestión por declarar sus bienes bueno ahí tenemos cuántas Decía informaciones de que, relevancia en que la parte de que tiene que ver con el acto de corrupción donde había un viceministro no sé un director que estaba utilizando su influencia para garantizarle puesto a personas en salud pública bajo costo es decir con dinero por dinero eso me, dio, me llamó la, la atención porque cuando yo venía para acá, yo encontré una, una, una jipeta pequeña, una Kia, con la centella esa que le ponen a los vehículos. Como fueran militares. Como si fueran militares o, si fueran militares o, o presidencial uh -huh. Digo, empiezan a, a salirse de, de, de la cabeza la, la cordura a quienes están empezando. Parece que iba para la capital. O es funcionario o lo que sea Pero deben ser prudentes Pero posiblemente iba un militar ¿o? No hombre, ese no es <ríe> vehículo militar Es un vehículo privado Entonces, cosas? creo que más bien es, es san chupanza dice un amigo bueno. Mío. bueno, entonces vamos a poner la pregunta del día en pantalla Para ver que nos, nos han escrito ¿Qué piensa la gente sobre este tema que hemos tratado? ¿Está usted de acuerdo con que el gobierno agregue frutas locales a canastas navideñas para ahorrar gastos? ¿Qué dice la gente sobre que en sus canastas haya mango, aguacate? Vamos a ver. Bien, aquí está. Dice...